Hola, bienvenidos al curso de Introducción a las Habilidades de Estudio. Mi nombre es Brenda Cecilia Padilla Rodríguez y soy parte del equipo de facilitadoras de este curso. Asimismo, soy investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Este curso es muy interesante para nosotros, ya que es fruto de una colaboración internacional entre mi universidad en México y la Universidad de Northampton en Inglaterra. Los vamos a estar acompañando a lo largo de tres lecciones, cada una de las cuales está enfocada en ayudarles a desarrollar una habilidad de estudio. Esperamos que lo disfruten y que aprendan con nosotros.